Recibimos a Luis Fuentealba que nos visita desde Volkswagen Jacopini para contarnos todas las novedades y cómo comprar tu vehículo allí Importante. con los mejores asesores, por supuesto. Bienvenido, Luis. Un gusto. Buen día, chicos. Gracias por el espacio. Y bueno, bien lo decías vos, eh, venimos con la posibilidad para que todas las familias mendocinas puedan adquirir su cero kilómetro con nosotros, con el equipo Cerdán. El equipo más antiguo que tiene Jacopini al día de hoy y especialista en entrega. Con una bomba, especialmente para todas aquellas personas que quieran eh, renovar su vehículo, ¿sí? las familias, empresas, pymes, que estén pensando en renovar su cero kilómetro, su camioneta. Sí. Hoy traemos una bomba directamente. ¿Por qué? Porque le estamos garantizando lo que es la entrega pactada del vehículo, ¿sí? sí Perfecto. Entonces, tienen la posibilidad hoy de poder realizarlo directamente con su vehículo usado. ¿Sí? Ah, pueden entregar su auto usado. Pueden entregar su ah, vehículo bueno. usado, eh, siempre y cuando, completando lo que es el 40% del valor del vehículo, sí. ya tienen la entrega programada. Es algo exclusivo que no todas las empresas nos están garantizando. Nosotros en este momento, y para aquellas personas que se comuniquen abajo en el numerito que seguramente está apareciendo en pantalla, sí, claro. pueden llegar a eh, retirar su unidad con nosotros. Perfecto. ¿Y qué modelos de autos tienen, por ejemplo? Bien, hoy modelos, toda la línea Volkswagen, arrancando de lo que es el Polo, Virtus, saveiro uh -huh. tenemos lo que son la, las pick-up, en este caso, la, la dueña de todo lo que es eh, Argentina en este momento, la Amarok. Amaro, Amaro, y claro. nuestros eh, vehículos Sub, Laticross y Lataos, que es fabricación nacional. También uh -huh. bajo este esquema de una entrega programada para aquellas personas que estén buscando un vehículo familiar para salir de vacaciones. Perfecto. Es un vehículo ideal. ¿Y uh -huh. cuáles entran en promoción, por ejemplo? ...hoy ingresan todos los vehículos en la promoción, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen, exactamente, ah, bueno. es lo que tienen que hacer... ...comunicarse directamente abajo al numerito en el que aparece en pantalla y poner que se comunican directamente por el, el anuncio que estamos haciendo en Aquí este momento. En Vamos a estar llamándolo poniéndolo en contacto, Perfecto. todo el equipo Cerval, para indicarles eh, qué descuentos van a tener. Bien. Más o menos para que tengan una idea, estamos hablando, son descuentos desde 300 mil pesos hasta un millón y medio. Ah, importante. O sea, es buenísimo. Es mucho el capital es que mucho. están llegando. La empresa en este momento. Luis, ¿y la gente puede acercarse a hacer alguna suerte de test drive, conocer el vehículo en sí? Exactamente, la idea es justamente que se puedan comunicar con nosotros uh -huh. para ya pactar el horario, para poderlo esperar y hacer todo lo que es la prueba de test drive uh -huh. y que prueben cuál es obviamente el vehículo que mejor les queda uh -huh. y en función de eso también darle la mejor financiación posible por parte de la empresa. ¿Qué tipo de financiaciones ofrecen? Hoy, lo que es Volkswagen, ha remodelado todo el sistema, si sí, es un sistema totalmente francés, ¿qué te quiero decir? hoy comenzás con una cuota y terminas con una mucho más baja. Ah, sí, es un sistema Perfecto. que no es bancarizado, es directamente de la fábrica, y es lo mejor que van a conseguir en este momento en el mercado. Perfecto, me encantó. Ya saben, tienen el número en pantalla para comunicarse con Luis, con el resto de su equipo y cumplir ese sueño de tener ese cero kilómetro. Ya sabes, puedes entregar tu auto usado, tienen muchísimos planes y financiaciones para que se haga más sencillo y, y no se vuelva un sueño imposible, Tal ¿no? Cual, lo el importante. hecho de, de tener tu propio auto. Así que gracias, Luis, por acercarnos con esa información. Muchas gracias. A y ya saben, quiere. el llamadito de parte de Mejor de Mañana. Claro, ¿eh? que avisen que van de parte de ¿Sí? Desde ya, desde ya, porque eh, quiero comunicar, eh, sí. tenemos unos cupos. ¿Ah, que sí? ¿No? En Samarok son 20 cupos y lo que son todos son 10. Después, para los vehículos más pequeños de la línea, eh, tenemos un poquito, por ahí, un cupo más extenso. Son 30 vehículos por Perfecto. Eh, unidad. Perfecto. Excelente. Gracias, Luis. Comuníquense gracias. de nuestra parte. Gracias, Luis. Un placer.